Ya estoy yendo por ustedes, prepárense, para su fin. Soy duro de matar, ustedes ya no pueden contra mí. Vaya, vaya, ¿regresaste? Sí, el canal me ha vuelto. Vas a morir, vengaremos a CJ y al tío gilipollas. Morirás. a Ustedes morirán, por su culpa casi muero dos veces, esta vez, morirán con mis propias manos, daré todo y tuve que sacrificarme en misión suicida pifol. ustedes, ustedes, ustedes, están, están, muertos. Oh, Raider Smoke, hijo de almendras, te mataré de una vez. Cállate me tiene harto, mandale saludos desde el cielo a CJ. Ustedes querían mucho a CJ, pues ahí lo tienen. Ahora que mi vida está libre, veré la nueva temporada de mi hermano es un clon. Mejor me apuro, cojones.